Este mapa es un mapa de tres variables sí, en el que básicamente podemos tener o bien una variable sobre las filas, ¿Está bien? Y dos variables sobre las columnas, este es el caso, o podría ser al revés, es decir, una sola variable sobre las columnas y dos variables sobre las filas. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo se completa esto, en principio lo que estoy haciendo es presentar el mapa de Carnot, pero básicamente la idea es que en cada una de las filas y columnas se vayan completando los valores de los estados de las variables, es decir, esta celda corresponde, fíjense que en toda esta fila la variable a aparece negada. ¿Ven que está complementada con el complemento acá arriba? Es decir que en toda la fila de arriba, la variable a está complementada, está negada. Es cero, quiere decir. Y en toda la fila de abajo, la variable a es 1, porque no está el complemento arriba, por lo tanto, esto quiere decir que a vale 1, esto quiere decir que a vale 1, esto quiere decir que a vale uno, y esto también quiere decir que a vale 1. En los cuatro de la fila. ¿Sí? Si voy a las columnas, fíjense que la primera columna y la segunda columna implican que B está complementada. La tercera columna y la cuarta columna implican que B no está complementada. O sea que estas dos implica que B es igual a 1 y estas dos implica que B es igual a 0. ¿Por qué? Y porque acá los cuatro estados de A0 los tengo todos uno a continuación del otro sobre la fila. Acá los cuatro estados de B igual a 0 están en esta y los cuatro estados de B igual a 1 están en esta que está acá. Y por otro lado, para C, resulta que estas dos junto con estas dos implica que C es 0 y estas dos junto con estas dos implica que C es 1. Todo eso que estoy diciendo resulta acá. sí. Cuando completemos, como vamos a ver un poco más adelante, cuando completemos este mapa de Carnot, en el caso de que la, la Z valga 1 para las tres variables igual a 0, tengo que poner un 1 en esta celda. Esto quiere decir que esta celda es la celda a la que corresponde cuando la variable A, la variable B y la variable C son 0 y así con todas. Si esto es, la de adelante es B y la de atrás es C, ¿no es cierto? Entonces, ¿esta celda qué significa? Simplifi significa A negado, B negado, C negado. Eso es esta celda. Esta celda es A negado, B negado, C. Esta celda es A negado, B, C. Esta celda es A negado, B, C negado, o sea lo que está escrito acá. ¿Sí? Esta representación y esta representación son exactamente la misma cosa, es decir, son dos formas de representar exactamente lo mismo. Luego vamos a ver qué hacemos con esto. Lo que quiero hacer ahora, o por ahora, es representar o mostrarles de qué se trata la matriz de Carnot. Básicamente lo que vamos a hacer luego, antes de operar, es completar toda la tabla de verdad de mi función, o de la función Z sobre la que yo quiero operar, sobre la que quiero hacer la simplificación, dentro de esta matriz. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea. Ya vamos a probar con un ejercicio, ya lo vamos a ir haciendo a medida que eh, vaya pasando la clase. ¿sí? ¿Se entiende lo que digo o no se entiende nada? Bien. Bueno, esto es una matriz de entonces de tres variables. Si fuese de cuatro variables, la idea del carno es similar a la de tres, pero con dos variables sobre las filas y dos variables sobre las columnas. O sea... Las dos primeras corresponden a A negado, las dos que siguen corresponden a, a en 1. La primera y la última corresponden a B negado, las dos del medio corresponden a B en 1. Es decir, el caso que antes teníamos para C y para D en las variables de, el, de las columnas, a esto me refiero, lo tenemos ahora en el caso de las filas. Fíjense que las dos del centro tienen c, eh, perdón, a D sin negar y a D negado las dos últimas, las dos primeras tienen a c negado y las dos últimas tienen a C eh, en el estado 1. Si yo esta expresión la llevo a esta forma, obtengo eso que está ahí. Y fíjense que acá otra vez... La tercer columna y la tercer fila no es la 10 que es la que correspondería si yo estoy escribiendo en binario, ¿sí? esto es 0 0 0 1 sino que va a la 1-1. ¿Esto por el por qué razón? Para permitir esto que les decía, de que haya adyacencia de bordes y que siempre desde una fila o una columna yo puedo saltar o a otra fila o a otra columna cambiando una sola variable. Una cosa que está completamente prohibido en el mapa de Carnot, ya después veremos qué significa eso, es saltar en diagonal. Justamente fíjense que cualquier salto en diagonal implica más de un cambio de variable, ¿sí? en la mayoría de los casos. En algunos casos se da que no, pero en la mayoría de los casos, por lo tanto, no está permitido. Y si yo de acá quiero venir acá, vale porque cambia una sola. Si yo de acá quiero venir acá, no vale porque cambia más de una variable. Bueno, en el caso general no vale cambiarse entre una fila y una columna. Cuando son cinco variables, en realidad lo que se hace es dos mapas de Carnot. Uno de esos mapas de Carnot va a tener a la quinta variable igual a cero y el otro mapa de Carnot va a tener a la quinta variable igual a uno. Y entonces las adyacencias son en niveles. Es decir, esta columna, por ejemplo, que fíjense que en el bit más significativo tiene todos ceros, en esta columna el bit más significativo tiene todos unos. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable e, que es la que estaría acá adelante, que yo no estoy utilizando en este mapa, acá está en cero. De hecho está en cero en las 16 posiciones de este mapa. Y en este mapa está en uno. O sea que está en uno en las 16 posiciones de este mapa. En general, los mapas de Carnot de 5 y 6 variables, se los presento, pero no los vamos a usar, porque tienen el problema de que tengo que poner un montón de mapas. sí Porque se pueden dibujar de hasta 16. Si yo quisiera poner 4 más en la misma, no podría tener la adyacencia que les decía recién. Es decir, si yo para tres variables en las filas quisiera poner eh, todo en el mismo mapa, no podría tener adyacencia como les decía recién. Entonces no se los usa. Tan incómodo resulta el mapa de Carnot de 5 y de 6 variables que prácticamente no se lo utiliza. Es un método que, digamos, cuando yo tengo un problema de más de 4 variables, el método del mapa este de Carnot es más fastidioso ponerlo en práctica que eh, utilizar el álgebra de Boole. Entonces no se usa. ¿sí? Es, un, es un método que se usa muy cómodamente, para 3 y para cuatro variables. Por eso solamente el de 5 y el de 6 se los voy a presentar, les voy a contar, les muestro que existe, pero no lo vamos a usar. ¿Está bien? Digo porque seguro en este momento, y más que no los estoy viendo, se pueden llegar a estar tirando de los pelos en esto de que este, no entendieron ni el de 5 ni el de 6 variables. Bien, bueno, entonces esa es la idea del mapa. Ahora vamos a ver cómo se usa. Y para ver cómo se usa, la mejor forma de verlo es a través de un ejemplo. ¿sí? O por lo menos a mí es la manera en la que mejor me resulta. Probemos con un ejemplo de qué se trata y probemos con un ejemplo de cuatro variables. Supongamos que tenemos esa tabla de verdad. ¿sí? Esa es una tabla de verdad de una expresión que tiene, esperen que no encuentro, ah, acá está el puntero, que tiene cuatro variables de entrada, A, B, C y D, y, por supuesto, una salida Z. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá no hay ningún secreto. Esto es lo mismo que lo que ustedes veían en el, en el curso de ingreso, cuando vieron la, toda la parte en matemática, en el curso de ingreso en matemática, cuando vieron eh, proposiciones lógicas. ¿sí? Eh, bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿sí? Es una tab Y de hecho ya hicimos algo de esto en algún momento de la historia, cuando explicamos... La clase anterior, eh, no me acuerdo ahora, a ver, déjenme pensar. Ah, los diagramas de De Morgan, ¿se acuerdan? No, los diagramas, los teoremas de De Morgan los explicamos utilizando las tablas de verdad. Ya me acordé que era lo que habíamos aplicado, eh, para qué lo habíamos aplicado. Y esto, bueno, es una expresión cualquiera, ahora no me interesa exactamente cuál es la expresión, pero básicamente la idea es que esa expresión generó esta tabla de verdad. ¿Sí? Tengo los 16 estados de las cuatro variables son estos 16 estados que están acá, y los 16 resultados de Z para esa, eh, para esa expresión. ¿sí? En teoría, con lo que habíamos dicho y lo que habíamos visto nosotros la primera clase que estuvimos hablando de esto, yo puedo decir A negado por B negado por C negado por D negado da 0. Más A negado por B negado por C negado por B da 1. ¿sí? Y si no, repasamos un cachito de la clase pasada la última clase donde hablamos de este tema. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder resolver este problema por el método de Carnot? Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. En, en principio, armarme un mapa de Carnot. Ese mapa de Carnot, por supuesto, va a tener o bien 8 celdas, si es de 3, o bien 16 celdas, si es de 4. Si es de dos variables, lo más probable es que no tenga ni sentido armarlo el diagrama de Carnot, porque es un problema muy fácil, es un problema de cuatro celdas, no tiene mucho sentido armarlo. Y como les dije antes, si es de cinco o más variables, el método de Carnot es impráctico, es incómodo, no sirve para nada, por lo tanto tampoco lo vamos a usar. Así que el caso general, otra vez, es o de tres o de cuatro variables. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué hago con todo esto? Bien. Cuando me armé esto... Defino, en este caso a y b van a ser las variables en las filas, en, ay, ay, no me quiero adelantar, vamos, vamos generándolo. Tomo este primer valor, ¿sí? esa z, 0 para las cuatro variables igual a 0. Si las cuatro variables son igual a 0, entonces en la celda en la que las cuatro variables valen 0, esta celda que está acá, pongo un 0. Este cero es este cero que acabo de poner ahí. ¿Se entendió? No hice nada mágico como para que no se entienda. Básicamente lo que estoy haciendo es cargar el mapa de Carnot con los valores de la tabla de verdad. El próximo valor, S1, tengo A y B en 0 C en 0 y B en uno. Acá, en realidad, hay que definir previamente cuál de estas son A y D y cuál son C y D. Porque fíjense que 0001 puede ser este o puede ser este. Depende, ¿no? Puede ser 0001, este que está acá, o puede ser 0001, este que está acá. ¿Me están entendiendo o, estoy, o, o no? Excelente. Entonces... Vamos a definir, porque no está escrito en ningún lado todavía, vamos a definir que sobre las columnas tenemos a A y a B. Esta es una definición que, por supuesto, al mapa de Carnot no le importa. Lo único que hay que tener presente es cómo lo, eh, lo vamos a completar cuando inicia el ejercicio y después usarlo siempre. Y entonces, si acá están A y B, sobre el otro lado, es decir, si sobre las filas están A y B, sobre las columnas van a estar C y D. Obviamente, absolutamente arbitrario. Si sobre las columnas están C y D, este 1, que es el que corresponde a A0, B0, C0, D1, iría en esta celda vuelvo a mi puntero. Iría en esta celda, o sea, ahí. El que sigue es el 0010. ¿A dónde lo pondrían? ¿Acá o acá? ¿En la celda 3 o en la celda 4? O contesten donde quieran. Es pregunta para ustedes. En la celda 4, exactamente en la celda 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente esa es la idea del mapa de Carnot, que me permita cambiar de a una en una que otra, eh, entre salto de fila o de columna. Y la cuarta, bueno, no hay mucho que pensar, ¿no? Cuando voy al cuarto valor, vengo a esta. Bueno, luego voy completando entonces los 16 valores. Fíjense, fui quizá demasiado rápido vamos a ir un poquito para atrás, que ahora voy a ir a la 1.0.0.0. Por lo tanto, de la segunda fila voy a pasar a la cuarta fila, por el mismo motivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo mundo? Es decir, hay que tener especial atención en esto. Es lo más crítico del problema de Carnot. El mapa de Carnot es tan simple que lo más difícil es no cargarlo mal. Es decir completar como corresponde estos 16 valores. ¿Sí? Justamente para eso es que yo les pongo siempre, pero no tiene nada nada este digamos, nada grave, en estos mapas, ¿sí? volviendo un par de diapositivas para atrás, en estos mapas, esto es el orden en el que los tengo que cargar. Si ustedes esto lo escriben en decimal, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 2, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Es decir, estos valores son los valores en el orden en el que los tienen que cargar en el mapa de Carnot. ¿sí? ¿En qué orden los tienen que cargar? Nada más ni nada menos que... Eso. Esta representación del mapa de Carnot no es ni más ni menos que los estados de los 16 valores de la, del mapa, eh, de la tabla de verdad. ¿Sí? Si el problema original primero te dieron la expresión, es decir, te dijeron Z igual y una expresión, de la expresión te tenés que ir a hacer la tabla de verdad y de la tabla de verdad luego ir al mapa de Carnot humanamente imposible, en realidad se puede, porque yo uno a uno puedo ir evaluando los 16 valores sin dibujar la tabla de verdad, para mí es incómodo. ¿sí? Siempre es mejor dibujarse, o por lo menos más rápido, y, o por lo menos más práctico, o por lo menos es más difícil equivocarse ¿sí? expresándolo, digamos, completando la tabla de Carnot desde la tabla de verdad. Mi recomendación siempre es, primero acepte la tabla de verdad, luego cargar este mapa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. ¿Qué hago ahora con todo esto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, primero, el mapa de Carnot nos devuelve dos modelos de, eh, de, de expresión de Z. Es decir, dos formas de expresar la, la variable Z. Una es como suma de productos. Una suma de productos es una OR de muchas AND. Es lo que hicimos hasta ahora. Y la otra es un producto de sumas. Es la AND de muchas or. Para obtener una suma de productos, yo de alguna manera voy a tener que agrupar los unos. Eso es lo que dice ahí en el primer renglón de los puntos, esto que está acá. Si yo quiero que mi expresión resulte en una suma de productos, tengo que agrupar los unos. ¿Qué unos? Los que están en, esta, en este mapa. Ya iremos viendo cómo. ¿Está claro? Si yo quiero obtener un producto de sumas, entonces lo que tengo que hacer es agrupar los ceros. Y si agrupo los ceros, ¿de qué ceros estoy hablando? Obviamente de los ceros que están en el mapa. ¿Sí? Otra vez iremos viendo cómo. Y el iremos viendo cómo es lo que viene exactamente después de, esta, de este segundo renglón que, que aparece acá presentado. Estos tres. Se puede agrupar celdas adyacentes en grupo de 2 a la n. Esto significa 2 a la n, unos o ceros. Esto quiero decir que yo puedo hacer grupos adyacentes de un 1 o 0, es 2 a la 0. 2 unos o ceros. 4 unos o ceros. 8 unos o ceros. 16 unos o ceros. Pero no puedo agrupar de a 3. Por ejemplo, yo estos 3 unos están acá no los puedo agrupar. Porque 3 no es un 2 a la n. Sí puedo agrupar, por ejemplo, estos 4. Porque son adyacentes. Sí puedo agrupar, por ejemplo, estos cuatro, porque son adyacentes. Sí puedo agrupar estos cuatro, porque son adyacentes. Y también puedo agrupar este con este que está acá arriba, porque como vamos a ver dentro de un ratito, también es adyacente, porque cambia un solo valor entre esta celda y esta celda de que está abajo. Y por último, siempre hay que... Eh, bueno, acá está esto que dice que se consideran adyacentes las celdas en las que cambia solo una variable, ¿no? Es decir, ¿cuándo digo que es adyacente? Esta, ¿es adyacente a esta diagonal? No. Solo son adyacentes en columnas o en filas. Y la fila 4 es adyacente a la fila 1, y la columna 4 es adyacente a la columna 1. Por lo tanto, cualquier elemento de esta columna lo puedo eh, lo puedo agrupar perdón, con cualquier elemento de esta otra. Cualquier elemento de la fila 0 o de la fila 1 lo puedo agrupar con cualquier elemento de la fila 4 ¿Me van siguiendo? Bien. Y la idea es que formar los grupos de la mayor cantidad posible de unos o ceros. Si puedo formar un grupo de 8 formo un grupo de 8 Si no puedo formar un grupo de 8 formo un grupo de cuatro. Si no puedo formar grupo de 4, busco grupo de 2. Y si no puedo agrupar de A2, agrupo de A1. ¿Está bien? Y los unos y ceros pueden formar parte de más de un grupo. No importa si ya está agrupado. La idea es que no quede ninguno sin agrupar. Pero si ya está en más de un grupo, eso no es ningún problema. Eso es lo que dice acá. Un 1, si estoy agrupando unos, o un cero si estoy agrupando ceros, puede formar parte de más de un grupo. ¿Está bien? Bien, continuamos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, buscamos grupos de 2 a la n bits. ¿Hay grupos de 16 unos? No, porque no hay 16 unos adyacentes. De hecho, en un mapa de, de Carnot de cuatro variables, 16 unos serían todos. Es la única forma. Es bastante poco probable que suceda. ¿Está bien? Sería un 1, sería una tautología. Es siempre uno. Bien, ¿Recuerdan las tautologías de matemáticas del curso de ingreso? Bueno, eso sería. Excelente. Bien, es muy poco probable. En este problema, ¿hay grupos de 8 unos? No, no hay ningún grupo. No puedo agrupar 8 unos ¿sí? de manera adyacente. Acá hay un grupo enorme que está re lindo intentar agrandarte, agarrárselo, de, pero ojo que son 6, y 6 no es 2 a la n, por lo tanto no se puede. Lo que viene es cuatro unos. Y de cuatro unos, primero tengo ese grupo. ¿Está bien? Ahí agrupé cuatro unos. ¿Qué tiene de particular este grupo? ¿Este grupo tiene de particular qué? Recuerdan que, bueno, justo estaba en la diapositiva anterior, pero vamos a escribirlo nuevamente en esta diapositiva, con la plumita que yo sobre las columnas, eh, perdón, sobre las filas había elegido cargar el mapa con A y B, y sobre las columnas había elegido cargar el mapa con C y B. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjense que este grupo, el que acabo de marcar en celeste, ¿qué comparte? Comparte que en cualquiera de todos estos unos, a vale cero. ¿Lo ven? Necesito que todo el mundo me diga si entiende o no entiende que cualquiera de todos estos unos comparte que A es cero. ¿Se entiende, no? Excelente. Bien. ¿Y qué más? Además, este grupo comparte que C es 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo importante de este grupo es que para estar adentro de este grupo, solo me interesa que A valga 0 y que C... Pensé que las negradas eran el grupo de 0. Sí, las negadas es el grupo de 0. Pero todavía en... ya vamos a llegar ahí. Eso es agrupar por ceros. Aguante un cachitín. Eh, aguantenme un cachitín. Lo que quiero decir, sobre todo fundamentalmente para aquellos que no vieron un mapa de Carnot jamás en su vida, que en realidad se lo digo a todos, pero hay algunos que ya seguramente lo saben, que dentro de este grupo, para formar parte de este gran... Suponete que vos sos un uno, ¿no es cierto? Entonces le querés preguntar a uno de estos cuatro, che, ¿puedo ser tu amigo? ¿Qué te van a contestar estos cuatro? Cualquiera de estos cuatro para que vos puedas hacer amigo de ellos. Y si sí, vos podés ser amigo nuestro siempre que A valga 0 y C valga uno al mismo tiempo. Si A vale 0 y C vale 1, vos estás adentro de este grupo. No te importa cuánto vale B y cuánto valen D. Para formar parte de alguno de estos cuatro unos. ¿Se entiende eso que digo? Este grupo que está acá pintado de celeste cumple con que A es 0 y, eh, y con que C es 1. B y D no importan en ese grupo, porque si B es 0, significa que estoy en alguno de estos dos unos. B0 es este, en alguno de estos dos grupos. Si B es 1, estoy en alguno de estos dos. Si D es, D de dedo, es 0 estoy en alguno de estos dos unos, si D de dedo nuevamente es 1, estoy en alguno de estos dos grupos, pero sí es imprescindible que A sea 0 para formar parte de este grupo y que C sea 1 para formar parte de este grupo. Lo dije 68 veces porque es donde patina todo el mundo. Entonces, si para formar parte de este grupo tiene que cumplirse que a valga 0 y c valga 1 resulta que este grupo es el grupo ac Está claro. Bien. Continuamos. ¿Hay más grupo de 4 unos? Sí. Hay más grupo de 4 unos. S. ¿Está bien? ¿Cómo será ese grupo? Otra vez es pregunta. A ver si se animan, escríbanselo en el chat. ¿Qué particularidad tiene ese grupo? B y C son uno. ¿Alguien no entendió eso? Bien. ¿Y si B y C son uno? ¿Cómo, se llama, cómo será ese grupo? Ese grupo ese el grupo BC. Exactamente. ¿Está bien? Existe otro grupo más de cuatro. ¿Cuál es? La cuarta columna. Exactamente. La cuarta columna también es un grupo de cuatro. ¿Sí? ¿Y cómo es ese grupo? ¿Qué particularidad tiene? C es 1, sí. ¿Qué más? D es 0, exactamente, en todos. Por lo tanto, ese cuarto grupo, perdón, ese tercer grupo de unos, es el grupo C denegado. Este denegado implica que para que todo esto valga 1, que es cualquiera de los cuatro unos de este grupo, D tiene que valer 0. ¿Esto qué significa? Significa C por D negado. Si D vale 0, D negado vale 1. Si C vale 1, C, 1 eh, vale uno, uno por 1 es 1. Entonces estoy en este grupo. Este C por D implica que a mí no me interesan cuánto valen ni A ni B para este grupo. ¿Está bien? Ahora cuando apareció el D negado, ¿a alguien se le cayó todo lo que creyó que había entendido? ¿O se sigue entendiendo? Sí, el primer grupo sería anegado. Hay un error. Es cierto. Es cierto, el primer grupo es anegado, no es A. Tenés razón. Porque A en el primer grupo vale cero. Sí, sí. Es cierto. Acá hay un error. Ya lo voy a corregir. Después corrijo la PPT para que quede corregida, pero ya mismo acá, disculpen, no lo vi. Es más, vamos a hacer un poquito apenas más prolijo. Si me permite esto, vamos a hacerlo con negro. Ahí, Tuki. Ha negado. ¿Está bien? Gracias. ¿El eh, otro estaba bien? Sí, el otro estaba bien. Bueno, eh, sí, eh, gracias, eh. Continuamos. ¿Hay más grupo de cuatro unos? No, no hay más grupo de cuatro unos. ¿Hay algún grupo de dos unos? Sí. El único que falta. S. ¿Está bien? En realidad, yo podría, por ejemplo, haber agrupado. Podría haber agrupado estos dos, estos dos unos. Pero no tenía demasiado sentido porque me quedaba este colgado. ¿Está bien? Entonces. Lo que tiene de interesante esto así es que agrupo con menos este, con menos grupos todos los unos del sistema. ¿sí? Recuerden que yo les había dicho antes que la fila 4 era adyacente de la fila 1, por eso es que yo puedo agrupar este con este. Vamos de acuerdo? ¿Y ese grupo cómo se llama? Ese grupo que comparte. B es 0 Sí. ¿Qué más? Hay un error. Sepan disculpar. Ahí está el C negado. ¿Está bien? Bien. Fíjense que cuanto más grande es el grupo, menos variables aparecen. Por eso es que a mí me conviene... ¿Qué cosa? Armar grupos de la mayor cantidad de unos posibles. Porque la mayor cantidad de unos posibles implica grupos más chicos. Y cuanto menos grupos necesito, implica menos expresiones. Porque después, con todo esto, ¿qué hago? Bueno, esto es un, una AND. A negado C. Esto es BC. Esto es C de negado. Y esto es B negado C negado D. Ahora, mi Z va a ser 1. Si pasa esto, O... Si pasa esto, o, si pasa esto, o, si pasa esto. Por lo tanto, esa es mi expresión de Z, vamos a corregir lo que estaba mal, porque como estaba mal, lo llevé mal desde el principio hasta el final. Ahí. ¿Está bien? Vamos a agregarle lo que estaba mal. Y ahí está la expresión de Z. ¿Está claro? ¿Está Bien. Bueno, ahí está la expresión de Z como suma de productos. Fíjense que esto es una suma de un montón de productos. Mágico. Y ahora vamos a ver cómo se hace el producto de sumas. Ahora, resulta que los ceros dan como resultado Z negado. ¿Está bien? No dan como resultado Z. Z es cuando Z vale 1. Z negado es cuando valen 0. Por lo tanto... Cuando yo agrupe ceros, en realidad, otra vez, buscando grupos de 2 a la n bits, voy a llegar a una expresión de z negado, no de z. ¿Estamos de acuerdo? Si yo agrupo todos los z, todos los ceros, y encuentro una expresión exactamente igual que la anterior, mi expresión va a representar a z negado, porque va a representar a cuando z valga cero. Lo que quiero decir es, cuando yo arme este grupo, sí. Esto era A, y esto era B. Hermoso, me quedó. Y esto era C, y esto era B. ¿Está bien? Este grupo tiene a C en 0 y a B en 1. ¿Está bien? Uy, oh, está mal esta expresión. Esta expresión está muy mal porque esta expresión están tomando las variables revés. Así que esto no lo miren. ¿Sí? Esto es C negado. B. ¿Está bien? Esta expresión estaba tomando como que esta era A y esta era D. Justo al revés de como lo tengo. En los Exactamente. C y B negado, sí. Estaba tomando las variables al revés de lo que dije hoy. Así que ese desaparece. Bien. ¿El próximo grupo cuál es? Este que está acá y seguro va a ser lo mismo, no va a decir seguro este va a estar mal, va a decir ab negado, obviamente avenegado no va porque tengo las variables al revés. Esto es negado y denegado, Esto es para que yo me ponga a practicar con esta plumita loca, sí. Y el último grupo, este que está acá, de, de dos grupos de dos ceros no hay ninguno. Estamos de acuerdo. De dos ceros no hay ninguno. Y de un cero está ese grupo solo. No tengo cómo tomarlo contra nadie más que él mismo. Y ese va a ser, va a estar mal seguro, claro. Porque la que está negada no es de sino B. ¿Está bien? BC o CB es lo mismo. Esto, C negado B, en vez de BC... Es un producto, ¿te acordás? Que hace dos semanas vimos que esto era eh, conmutativo, así que decir BC o CB es lo mismo. Bien, y esto otra vez, como estas variables están tomadas en otro orden, en realidad sería, a ver, A, B negado, ¿dijimos negado? Sí, A, B negado, C. Por lo tanto, mi expresión, ahora va a aparecer una expresión que está mal, obviamente esta expresión está mal porque están mal todas estas, ¿mi expresión cuál será? Mi expresión va a ser, ahora la voy a, eh, Z negado es igual a C por B negado, por B, o sea C negado por B, más D negado por denegado ahora lo voy a hacer más prolijo con un documento bien prolijito, más A negado, B, o sea A negado, quiero decir C, D. Hasta acá, ¿me siguen? Bien. Ahora, yo tengo Z negado. Y no quiero Z negado, yo quiero Z. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, si quiero Z, la niego. Pero la niego dos veces, de los dos lados. ¿Está claro? Una expresión que es esto que está acá. C, vamos a volver a negar. C negado. negado de más no. b negado y acá vamos a negar a b, b negado de más a más A, acá vamos a poner B, C y B. Y todo esto, en realidad, está negado. ¿Está bien? Y ahí se salía de Morgan por las dobles negaciones. Exactamente. Si esta negación, digo, que está acá, que, que ocupa toda la z. Acá estaba z negado dos veces, por lo tanto no la volví a escribir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si esta negación que ocupa toda la expresión de z la bajo un nivel, me va a quedar, perdón, me va a quedar primero todo esto negado. Multiplicado por esto negado, multiplicado por esto, opa, acá quería, multiplicado por esto negado. Y te olvidaste de poner todas las negaciones. Así que lo que estás diciendo no tiene que ver con lo que estás haciendo, ¿no? Ahí es esto negado. Ahí, sí. oh. sí, ahora sí. Y acá, esto lo vamos a sacar. Vamos a poner el negador primero. Ahí. Hasta acá. ¿Entiendes? Bien, ahí lo que hice fue aplicar de Morgan. ¿Y ahora qué hago? Aplico de Morgan de nuevo. Aplico de Morgan de nuevo adentro de cada uno de los paréntesis. O sea, que ahora voy a tener los tres paréntesis. El primero va a ser... Esto lo baja un nivel, por lo tanto este producto se transforma en suma. Acá voy a tener una suma. Este, esta C que estaba negada, como queda negada dos veces, va a quedar sin negar. Y la B, que no, es, que no estaba negada acá, cuando le bajo uno nivel, aparece negada. ¿Por qué? O por qué cosa, ¿no? No, por qué. Este baja un nivel, este que está acá, baja un nivel, por lo tanto... Yo tenía el producto de C negado por D negado todo negado, ahora voy a tener la suma de C más D, las dos sin negar, porque en realidad esto es un negado dos veces y lo mismo esto, ¿no? Es un negado dos veces. Esa sería la aplicación del de Morgan. Y no te das una idea de lo que está en el pizarrón para estas cosas. Pero no importa. Está bueno esto de dar clases también de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces acá, ahora, me va a quedar A negado. Porque acá tengo este A que baja. Más. Ha negado, B queda sin negar porque estaba negada y la bajo dos veces. C queda negada, me voy a afanar una de por acá, a ver si puedo. Acá tengo una que me la puedo chorear. Ahí. Y B va a quedar negada, también va a quedar negada. Me voy a chorear esta, ahí, aquí. Me la traigo por acá. ¡Uy! Oh, me traje sin el negador. Nuevamente. No, va a ser más fácil hacer esto. La D. ¿Entiende? Y ahí tengo la expresión a C más D, no debería sacarle el doble negado. Sí, sí, obviamente, dejé el doble negado para que se entendiera la aplicación de De Morgan. Esto, por Ay, supuesto, sí. es lo mismo que hacer C más D, ¿no? Le dejé el doble negado para que quedara la expresión. Pero sí, sí, es lo que... Es, sí. ¿Está bien? Bueno, ese es el este. Ese es el desarrollo de Carnot. Es bastante simple, bastante sencillo. ¿Sí? Así que, ahora, como para que nos pongamos a tono con todo esto y luego seguimos un poquito más con la de programación, que hace un rato que la tenemos un poquitito abandonada, Vamos a. o van ustedes a ponerse a hacer unos cuantos problemitas de Carnot. ¿Sí? Tengo ahí cuatro o cinco problemas, ahí cuatro problemas para resolver por Carnot. La idea de esto es, el primero, el primero, con esta expresión hay que escribir primero la tabla de verdad y con la tabla de verdad cargar el mapa de Carnot y con el mapa de Carnot hacer la simplificación. El primero y el cuarto, la idea es la misma. Ojo que esta es Z y esta es Z negada. Son iguales, pero esta es Z y esta es Z negada. El segundo y el tercero, en realidad esta es otra forma de expresar el mapa de Carnot, o de expresar una. una o de, de expresar una. Eh, una. una Z, una función booleana. Un segundo. Si hay alguien intentando sumarse a esta hora. A ver, a ver, a ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Elén. Bien. Les decía que. Esta, la, la, forma do, la, la segunda expresión y la tercera expresión, en realidad, son otras dos maneras de, este, de expresar una expresión booleana. ¿Y la idea cuál es? Se los muestro rápidamente con esto. Esto quiere decir que estamos hablando de cuatro variables. Y esto quiere decir que estamos hablando de tres variables. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, en el caso del de cuatro variables, me armo un 4 x 4, que sería una cosa así. Vamos a, a, a angostarlo un poquitito. Ahí, ¿sí? Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el... perdón. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4 esta es la posición 5, bueno, decís 5, escribí 5, esta es la posición 6, esta es la posición 7, esta es la posición 8, esta es la posición 9, esta es la posición 10, esta es la posición 11, esta es la 12, esta es la 13, esta es la 14 y esta es la 15. Eso es lo primero que vimos cuando les mostré el mapa de Carnot original, ¿está bien? Eh, lo único que yo en la expresión original se las había escrito en binario todo esto en lugar de escribírselos en decimal ¿sí? bien hasta acá creo que se entiende, no hay ningún secreto, nada raro, ¿estamos de acuerdo? ¿alguien no entiende esto de las posiciones? o se entiende todo el mundo Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto quiere decir que hay un 1 en la posición 5. La voy a escribir abajo para que no quede todo sucio. Esto lo voy a escribir acá abajo. ¿Sí? En la posición 5 va un 1. Supongamos que me voy a quedar con este. Eh, supongamos que esta va a ser mi, eh, mi tabla, ¿no? Me voy a agarrar los bordes. Ahí, truco. ¿Sí? Esta posición 5. O sea que acá va un 1. ¿En cuál más? En la 6, esta. ¿En cuál más? En la 9, esta. ¿Y en cuál más? En la 10, esta. Y todas las demás, cero. Y así se arma el mapa de Carnot con esa expresión. Es una forma rápida de expresar una, varia una función z. Conociendo el mapa de Carnot, digamos, acá perdón, que le puse un 10 y. que no, que centro ayuda. Ahí, un 1. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, conociendo el mapa de Carnot, es una. O la tabla de, la tabla. Esto es lo mismo si yo ya conozco la, la tabla de verdad, ¿no? Es decir, fíjense. Supónganse que yo tenía mi tabla de verdad. Yo tenía mis cuatro variables. A, b, c. D. Epa. D. Esta es C. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a ponerlo un poquitito más angosto porque si es muy ancho es incómodo, o por lo menos para mí. Y acá estaba Z. Entonces acá teníamos la 0, 1. Esto se repite por 16. 1, 2, 4, 6, 8. Y esto se repite de nuevo. 8 más. Ahí track acaba de a 2 0 1 1 esto se repite 4 veces así estoy haciendo muy bien eh, ahora vea 4 0 0 0 1 1 1 1 esto se va a repetir otra vez 4 veces track ahí tenemos las 8 y ahora los 8 ceros y los 8 1 entonces lo hacemos así. Este lo copio acá. Ahí. 1, 2, 3, 4. Me copio este. Trácate. 1, 2, 3, 4. trácate. Ahí. ¿Está bien? Ahí tengo mi tabla de verdad. Bien. Vamos a ponerle borde a todas. Vamos a centrarlo. Vamos a poner todo prolijito. Ahí tengo la Z, esta también. La voy a, eh, la voy a centrar. Me centro en altura también. Todo pim, pim, pim. ¿Estamos de acuerdo? Sí, si fuese la Z negada, en lugar de cargar con unos la cargo con ceros. Exactamente. Estaba justo mirando lo que yo hacía y no miré tu pregunta. Ahora, si a mí me dan esto que está acá, digo, bueno, me vengo acá y, a ver, esta es la 0, no está, va de la 0 a la 15. Fíjense que esta es la 0, voy a agregar una, una de estas a la izquierda, así, una a la izquierda, truca, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. ¿Está bien? Y es lo mismo, ¿no? Es decir, vengo al 5, Z vale 1. Vengo al 6, Z vale 1, vengo al 9, Z vale 1, vengo al 10, Z vale 1 y en todas las demás vale 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pero cero. ojo porque las celdas arrancan de la celda 0, no de la celda 1, por lo tanto, sí, esto también va ahí, track, tengan mucho cuidado porque si no les queda todo corrido a un lugar. Entonces yo rápidamente, con esta forma de representarla, de representar las, las expresiones, puedo llegar muy rápidamente al diagrama de Carnot o puedo llegar muy rápidamente al a la tabla de verdad. Es muy académico. Esto la verdad que en un problema real rara vez vos podés con esto darte cuenta de cómo armar el problema real. Pero esa es básicamente la idea. ¿Sí? Vamos a poner las cuatro variables. A, B A, B Opa, mejor la otra vez. A, B, C y D Ahí Variables Un poquito más ancho, va a quedar más prolijo Vamos a traernos la, la tabla de verdad original. Esta, así hacemos más rápido esta parte. Eh, acá, a partir de acá, vamos a pegar los valores. Ahí estamos. Y acá vamos a centrar todo esto. Una vez que. Vamos a hacer así, total, ya tengo todo. Ahí, eh, vamos a centrar todo esto. Así queda bien. Bien. Bueno, ¿qué necesito? Primero necesito menos A, así que acá me voy a traer una columna más que sea menos A. sí, Porque a mí me queda cómoda, no la necesito pero para que quede más fácil de ver. Menos A es exactamente el complemento de A, o sea, el opuesto de A. sí. En la primera columna voy a poner A negado B. A negado B es el producto de estas dos. ¿Sí? Vamos a pintarlo de un color, después lo voy a despintar, porque si no esto va a quedar todo recontra de 200 millones de colores, no se va a entender nada. ¿Sí? Pero vamos a empezar, o si no hace falta lo dejo, ahora vemos. Ahí. Eh, vamos a pintar esto del mismo color, así se entiende exactamente qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, A negado B. 1, 0 es 0, 1, 0 es 0, 1, 0 es 0, 1, es 0, 1, Estas 4 son 1, estas 4 son 0, y estas 4, 0, 1 también son 0. ¿Está bien? ¿Alguien no entendió esto que acabo de hacer? ¿O todo el mundo entendió perfectamente de qué se trata? El que calla otorga. ¿Acá que necesito? Menos C y menos D. O sea que me voy a poner una columnita más para escribir menos C, una columnita más, esta la voy a poner a la izquierda para poner menos D, para que me queden las dos juntas nada más, así de fastidioso que soy. ¿Está bien? El denegado. y esta, c negado, la voy a hacer rápido, copiando y pegando, corriéndome dos para arriba, ahí, cero, y este cero, y esta misma la voy a poner acá, ¿Está bien, Entonces ahora tenemos C negado y D negado, que las voy a pintar de otro color. Así ya queda. ¿Está bien? Excelente, que se entienda. Bueno, y ahora tenemos C negado más D negado. Bien. O sea que ahora tengo que mirar la amarilla. Cada vez que acá haya un 1, yo la puedo poner un 1 acá. No importa si hay 1 o 2, porque esto es un O <coughs> inclusivo. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de que las dos valgan 1, también es un 1, En la suma binaria, perdón, en la suma booleana, booleana no binaria. Así que, esta es 1, esta es 1, esta es 1, esta es un 0, esta es un 1, esta es un 1, esta es un 1, esta es un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 0, acá tengo un 1, acá tengo un 1, acá tengo un 1 y acá tengo un 0. Todo esto lo voy a volver a centrar y a pintar de amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Hecho esto, me voy a armar una columna ahora que sea todo esto que está acá. ¿Sí? Y esa columna, ¿qué es? Es el producto de esta con esta. Es decir, que las dos tienen que valer uno para que todo esto, esta otra columna, valga 1 Por lo tanto... Esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 1, esto es un 0, esto es un 0, esto es un 0, esto es un 0, esto es un 0, y todas estas tienen algún 0, así que son todas cero. ¿Sí? Bien, seguimos. Vienen B. Por c. así que lo que voy a hacer ahora es aquel, aquel otro artilugio que seguramente han usado en, eh, en el curso de ingreso que es copiar de vuelta las columnas y ahora las voy a pintar de un color distinto para que no se me mezclen nada más, esto lo voy a dejar sin color porque no me gusta, acá arriba, era. ahí bien, esto es B por C, tienen que estar las dos en uno para que valga uno o sea que esto es cero, esto es cero, vamos a poner, escribir acá arriba como título digamos bc. 0, este es 0, 0, 0, acá hay 1, 1, estas dos son 0, estas dos son 0, estas dos son 0, estas dos son 1. ¿Dudas? Excelente, como esta está, vamos a dejarla ahí. Vamos a pintar esta de celeste también, así nos queda pintadita del mismo color que es su resultado. Y la última es menos A por menos D, así que me voy a traer esta columna, me voy a traer esta columna, las voy a pintar todas de un mismo color, no sé, naranja, ahí, estas dos, les voy a sacar el color así, quedan todas iguales, y esto es, Menos A por menos B. Menos A por menos B. O sea que tienen que estar las dos en 1 para que sea 1. Es un 1 acá, un 0 acá, un 1 acá, un 0 acá, un 1 acá, un 0, un 1, un 0, un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Bien. Entramos de nuevo vemos el ancho, pintamos la columna del color que queda prolijito, ahí. Y ahora, esta no la centré, ahora me traigo todos los resultados. O sea, me vuelvo a copiar esta columna, me vuelvo a copiar... Dije, me vuelvo a copiar esta columna y copié otra cosa. Ahora me vuelvo a copiar esta columna. Ahí, y ahora me vuelvo a copiar esta columna. Y ahora, de estas tres columnas, como estas tres columnas son las sumas y las umas, eh, perdón, las umas, sumas son las o eh, inclusiva, dijimos en el álgebra de Ul, resulta ser que mi z total es igual a. Cualquiera de estas en 1 me pone un 1. Fíjense que acá tengo un 1, acá no, acá sí, acá no, acá sí, acá sí, acá sí, acá sí, no, acá no, acá no, acá no, acá no, acá no, acá no, acá sí y acá sí. Bien, esta es mi zeta. Y mi z negada para el 4 me queda hecho, ¿sí? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que el 4 tenía la misma expresión que el 1 pero con la Z negada? A la expresión de, de Z la doy vuelta directamente. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Bien? Bien. Tengo la Z, esta era la 0, esta era la 1, esta era, perdón, esta era la 2, hasta la 15, así. Entrar todo, darle menos espacio. Y me voy, esta es la Z, es la que yo quiero pintar, la que yo necesito. Y me voy a traer de la otra hoja este. Mapa de Carnot, que es el de las posiciones. ¿Está bien? Ahí. Sí. Este lo vamos a volver a copiar acá abajo, pero acá abajo la voy a vaciar porque acá es donde voy a poner los unos y los ceros. Ahí. Fíjense que si esta es la posición 1, voy a volver a copiar la tabla original. Esto es importantísimo. Importantísimo esto que voy a decir ahora. Insertamos uno a la derecha y hacemos un pegado de valores. Es más, vamos a insertar tres. Vamos a insertar a la derecha. Traemos la columna C y la pegamos acá. Traemos la columna B y la pegamos acá. Y traemos la columna Z y la pegamos acá. Este es el resultado final. Pero acá arriba le voy a poner Z en vez de poner todo este choclazo de cosas. Y entonces esto que está acá es el resultado final que yo tengo que representar en mi mapa de Carnot. ¿Está bien? ¿Hasta acá me vienen siguiendo todos? Perfecto. Continuamos. Bueno, lo que decía es, el, cero, el, el la posición cero es bastante fácil, sí porque la posición cero, digamos, son todos ceros, es decir, es esta. El problema es ver cuál es la posición 1, porque si la posición 1 es esta que está acá, eso quiere decir que la posición 1 es la que tiene a D en 1. Por lo tanto, acá tenemos sobre las filas C y D. Sobre las columnas A y B. ¿Entendió? Que acabo de lo que acabo de decir, es decir, esta es la posición 0. Entonces acabo a un 1. La posición 1 es esta, según el, el que iba de 1 a 15, que está acá. Este, que son las posiciones, me lo voy a agregar eh, a la izquierda, me la voy a traer ahí. Está bien. La posición 1, que es la que corresponde a esta celda, es la que tiene a D en 1. Por lo tanto, la D tiene que estar en 1 acá. Importantísimo eso. Parece una pavada, pero no lo es. La posición 2 es esta, que está en 1. La posición 3 es esta, que está en 0. La posición 4 es esta, que está en 1. La posición 5 es esta, que está en 1. La posición 6 es esta que está en 1, la 7 es esta que está en 1 y después están todas en 0 hasta la 14 que es esta y la 15 que es esta. Todas las demás son todas 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Así les quedó? La voy a copiar tres veces. ¿Por qué la voy a copiar tres veces? Le voy a copiar tres veces porque, con algún, porque creo que con tres grupos. Sí, con tres grupos me quedo con todo. ¿Está bien? Entonces, para poder pintar los grupos. ¿De cuántos son los grupos? Primero, tengo un grupo de cuatro acá. Es este. ¿Está bien? Bien. ¿Ese grupo cómo es? ¿Los escucho? Sí, sí, sí, sí, señorita. Ha negado B. Excelente. Luego tengo este grupo. ¿Y este grupo cómo es? BC. Muy bien. El grupo BC. Y si no se lo acuerdan, eso no es problema, o por lo menos lo podemos verificar. Vamos a la presentación. Perdón, acá a la presentación. Y en la presentación me vengo al mapa de Carnot de las cuatro. B vale 1, que es este, y C vale 1, que es este. Así que, perfecto, BC. Volvamos al Excel con el que estábamos trabajando, que era este, ahí, si no me equivoco. Así que este grupo es BC. ¿Y el próximo de cuántos unos es? Es d 4, no de 2. Son estos dos con estos dos. Es de 4 unos. Y es A negado. Sea menos A. Y la otra es eh, anegado, denegado. ¿Está ¿Ah, bien? Fíjense que este grupo, voy a volver al... No, te, no, no hay que olvidarse que esta primera columna y esta última columna son también adyacentes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, por lo tanto, se pueden juntar es decir que yo puedo juntar. Eh, no, puntero no, pluma. Esta, esta. Puedo hacer un grupo con estas dos y estas dos. Bueno, y resulta entonces que la Z final, entonces, la Z final entonces va a ser igual a A negado D más BC más. Anegado, negado, B ¿Está bien? Sí, sí, sí, sí, no sé por qué dije D, si está ahí bien clarito que es B. A negado B, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esta expresión es una expresión más simple que esta otra. De hecho, en realidad, lo único que desaparece en esta en particular es eso, ¿no? Es ese paréntesis. Pero bueno. La expresión de arriba, que es el resultado final, es una expresión más simple que la expresión original. Y eso es lo que busca el, el mapa de Carnot. ¿Estamos de acuerdo? El mapa de Carnot lo voy a hacer de dos maneras. Se puede hacer o bien un mapa de dos filas y cuatro columnas, o de cuatro filas y dos columnas. Para el caso es exactamente lo mismo. Vamos a probar con los dos, este, con los dos métodos. Supongamos que lo hago de primero así, ¿sí? entonces yo acá tengo A, y acá tengo B y C. O, sí, está bien, B y C, así. B y C, ahí. B y C. Esta es la cero. Porque están todas las variables en cero. Esto es anegado. Vamos a, a separar esto. Y vamos a poner. Esto es anegado. Y esto es A. Vamos a separar esto. Esto es B negado, C negado. Esto es B negado, C. Esto es BC. Y esto es B. Negado. ¿Está bien? Si lo quieren en binario, esto es un 0 para A, esto es un 1 para A, esto es un 00. esto es un 0, 1, esto es un 1, 1, recuerden que hay que respetar esto, y esto es un 1, 0. Por lo tanto, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, esta es la 5, esta es la 6 y esta es la 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profe, una pregunta. En el parcial si sí tengo una expresión para reducir. ¿Puedo usar este método o tengo que desarrollar con las leyes de álgebra de Bull. Bueno, eh, profe, una pregunta. En el parcial tengo, en el parcial si sí tengo una expresión para reducir. ¿Puedo usar este método o tengo que desarrollar con las leyes del álgebra de Bull? Depende de lo que diga el enunciado. Alto lío para conseguir una expresión más simple. Absolutamente de acuerdo. Bueno, acá en este, que había dicho? Ya no me acuerdo más. Digamos que acá están AB ¿sí? y acá está C, por ejemplo. Bueno, la forma es la misma, ¿no? Hay que, hay que tener presente que es lo que, uno, lo que uno cargó. Si esto es AB, esto es A negado, B negado. Esto es A negado B. Esto es AB. Y esto es A eh, B negado. Y esto es C negado y esto C. Bueno, esta es la 1. Ahora sí. Ahora estoy un poco más de acuerdo conmigo mismo. Esta es la 2 y esta es la 3. Esta es la 4, esta es la 5, esta es la 6 y esta es la 7. Ahí está. Bien. ¿Está bien? Hermoso. Lo bueno de esto es que me tenés que venir siguiendo desde el principio de la clase. Si no me venís siguiendo desde el principio de la clase, seguro no entendés nada de todo lo que estoy haciendo. Es muy fácil, ¿no? Tiene solamente dos ceros que son en la posición 0 y en la posición 1. ¿sí? Si este fuese el caso habría un 0 acá y un 0 acá. Y luego hay un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, otro acá y otro acá. Y si estuviésemos en este otro formato. Si estuviésemos en este otro formato, tendríamos un 0 acá. Un 0 acá y todas las demás es 1. Fíjense que en cualquiera de las dos formas, obviamente el resultado es el mismo. Miren, yo acá tengo un grupo de 4. ¿Está bien? Ese grupo de 4, ¿qué significa? A, ah, exactamente, la A. A igual a 1. Bien. Bien. Ese grupo es el mismo que este, como corresponde, ¿no? No tiene mucha razón de ser que, depende de cómo lo escriba, tenga dos resultados distintos. Y el otro grupo de cuatro es este. Lo voy a pintar acá para no escribirlo todo de vuelta. Y ese grupo de cuatro, por supuesto, es este mismo. Y es B. ¿Estamos de acuerdo? Ah, oh, pinté el texto en vez de pintar el... en vez de llenarlo. Ahí este grupo es b igual a 1 y este grupo es b igual a 1 sin importar. Por lo tanto, esto es a más b. Fíjense que un problema de tres variables en realidad se redujo a un problema de dos. Es un problema en el que el valor de la tercera variable no le importa al resultado final. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con las preguntas. A ver, ¿se me hace más simple este método que el de la clase pasada? Sí, obviamente. El método de Carnot es un método muy simple eh, o mucho más simple que el de las reglas del álgebra de Boole. Lo que pasa es que es muy simple cuando tu problema tiene tres o cuatro variables. Cuando tiene cinco o seis, vos no te olvides que cuando el mapa de Carnot tiene, por ejemplo, eh, seis variables, en realidad tenés que trabajar con esto. Y eso es bastante más denso. Que, este, que trabajar con el álgebra el de Boole, porque esto implica que estos cuatro, estos cuatro mapas están uno encima del otro. Es decir, este es como si fuese un cubo, es una cosa medio, medio rara la forma en la que queda, ¿sí? porque es como que cada uno de estos mapas está uno encima del otro. Entonces, esta, por ejemplo, columna, es, eh, anex, es este, adyacente con esta, también es adyacente con esta, pero no es adyacente con esta. Entonces empiezan a hacerse unas cosas medio raras de entender, hay que estar muy canchero para manejar esto en, en varias variables, y, y entonces cuando se, se ponen muchas variables, a veces es más fácil usar el álgebra de Bull que meter los mapas de carlón.